Listo, pues eh, si quieres pasamos a la sección de preguntas. Sí. Bueno, eh, eh, en la parte de, de. Aquí en el chat, eh, nos quedamos eh, antes de, con lo de mariposa. Por ejemplo, eh, Hermilo nos dice que diferenciamos entre BU, BO con diéresis, que es grieta, BO, BO apóstrofe, que es carbón, y. B, E, B, e Tieresis, que es mariposa, así lo escriben ellos. Y la, la otra es, este, otro comentario de Miguel Fuentes, que dice, los fonemas K, W y W se transformó en B en algunas variantes del náhuatl. Es como un comentario extra. Y Rosalba nos pregunta cuál es el nombre de la aplicación, no, no sé exactamente a qué aplicación se refiere. Eh, si nos puede eh, detallar esa parte Marcos Salgado nos dice muchas gracias por la charla Nelson yo quisiera saber tu opinión sobre las otras escrituras que se han desarrollado en las lenguas zapotecas por lo que veo cada una ha dado de manera independiente cada una se ha dado de manera independiente pero hasta qué punto convendría o no respetando las particularidades de cada lengua tener alfabetos con las mismas características y eh, Rosálvarez está interesada en aprender, está estudiando en el zapoteco. Francisco, muchas felicidades, dice, muchas felicidades al maestro Nelson por compartir sus conocimientos y su perspectiva. Felicidades al licenciado Rayo por la iniciativa del seminario, muchas gracias. Um, ah, bueno, Rosalba nos dice de la aplicación que mostró la imagen, algo de fonema, pero no se alcanzaba bien, a ver bien. Supongo que se refiere a lo de... el fonemap, sí. Ajá, de, de Android y esto ¿no? Esos son los comentarios que tenemos en Zoom. Si quieres responder esos, luego vamos sí. a, a las preguntas que tenemos en YouTube. sí Primero, lo, las palabras re, donde hacen distinción entre de mariposa y otros, como le decía a, al, al chico, que, a este, a Neftalí, ¿no? Hay que ver si realmente son fonemas en las lenguas y no va, perderíamos tiempo en, en buscar... Marcarlas cuando en realidad en la lengua no, no es tan. No es, no es que no sea productiva, sino todavía no ha hecho ese cambio, como explicaba anteriormente. Y en el, bueno, el caso del Nahua, del Mexica el Nahual, es interesante también porque todas las lenguas, como les decía, han evolucionado. El Nahual clásico es Nadie habla Nahual clásico actualmente, ¿verdad? Eh, y los, el Nahual también tiene una. Tiene variaciones, por ejemplo, los pastores de Guerrero, entre otros, también esta lengua o esta grafía evolucionó a, a, o ya completamente se volvió Nahu en algunas zonas. Um, y en el caso del, de los alfabetos que preguntaba sobre las propuestas que existen, pues hay que ver primero, como les decía, algunas se crearon por la rapidez y política que del momento. Entonces muchos incluso agarraron y, y utilizan las, uh, algunas bueno, unas reglas ortográficas del español. ¿no? Y pues lamentablemente mucha gente ya se acostumbró a, a, a usarlas. Y me ha tocado en reuniones, por ejemplo, con algunos colegas, que es conocemos como Tepegua en Veracruz, Puebla, eh, perdón, Veracruz, Puebla e eh, eh, Hidalgo, y en otros, por ejemplo, eh, donde se discutía por qué era una D, una X, por qué una, era, una, era una grafía, eh, justo porque realmente creen que esa grafía es la que, la que representa ese, ese sonido. En realidad podemos usar una F para, no sé, la, la dx, la CHA, que nos causa mucho problema a, a muchos, eh, y también eh, decirle al compañero que que sobre el alfabeto, existen esos alfabetos, pero no había un análisis, solo se acordaban qué fonemas había, hubo una discusión y hubo votos. Y, y como les decía, no, no es que esté de acuerdo con esa forma democrática. Las, eh, nuestra lengua es una, es, es, eh, se puede analizar desde la ciencia y hay que dejar atrás estos, estas formas en que se están trabajando y esta iniciativa que tiene Rayo es muy importante. Hay que ver, por ejemplo, que fonemas que usa en el Dijajún, Dijazá y en otros, son los casi los mismos, excepto, como les decía, en africadas y fricativas de la lengua, es donde existe este, este intercambio. Para este mes teníamos propuesto una reunión de las 68 de las variantes de Zapoteco para poder... Um, ver cómo unificar al, men, al menos la, la, la grafía para no estar errando en alguna. Pero, por ejemplo, no podemos estandarizar una lengua para todos porque eh, se estarían excluidas las demás y sabríamos que ganaría el que más poder tiene o el que más hablantes tiene. Y, y de verdad no se trata de eso. Entiendo que, que muchos, por ejemplo, como el Dijazá, los paisanos del, del Istmo, tiene una fuerza, como les decía en la literatura, impresionante, ¿no? A ellos no los mueve si es el alfabeto, si es eso, si. ellos escriben, cantan, bailan, y bueno, eh, también en la región tenemos exponentes, antecedentes, eh, Mario Molina, el hermano, el Javier Castellanos, y bueno, los que vamos también uh, saliendo a flote en este, en este tema, eh, tenemos que ponerlos de acuerdo al menos en esas características. Hay o nemas propios del Shiza del Dijajon, que pueden coincidir y se pueden marcar y escribir de alguna manera. Tendríamos que, primero, organizarnos como Shiza y decir, bueno, vamos a ir a hablar con los Jon los y los otros para que al menos en la Sierra Norte, en un principio ya pudiéramos normalizar las grafías o tener un inventario gráfico para poder escribir en la lengua, pero como les decía, no solamente es el alfabeto, sino es el, sistop, el sistema propio de la lengua, en donde Dijajon también ha evolucionado eh, en diferentes eh, eh, fonemas, ¿no? Por ejemplo, ellos ya no dicen yuts, ¿verdad? Dicen yeh, yeh, ya es una especie de aspiración, pero es como la ya, la yot que nosotros tenemos como y, ¿no? Ellos ya no dicen yet yes, y, di, dicen unos. ¿no? Ellos dicen ye, perdieron la vocal y además la, el fonema de, ese, de esa consonante, el, el fonema consonántico también va teniendo un desgaste. Por eso no es eh, aquí, porque son iniciativas, sí. La diferencia es que, como dicen, eh, de, de dónde viene, cómo se hizo, cómo surgió. ¿no? Y pues no es por presumirles, pero, pero esta propuesta es sistemática desde la lingüística, pero si se dan cuenta también a tomar elementos culturales como adaptar el fonema al español, de lo contrario crearíamos eh, logogramas como el sistema asiático para poder escribir esta lengua que es tonal, aunque pues ya estamos destinados a seguir esta línea de la escritura del alfabeto latino, pues tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo alcanzar una pues unificación, pero sin esos criterios de voto, porque luego, híjole, no, no, no me gusta mucho someter a, a, a voto, sino si no hay una razón. Y, y esta propuesta en mi trabajo de investigación, yo digo: quien tenga una, un fundamento, una razón, como los estaba señalando Neftali, nosotros a, a, tenemos esto y esto, a lo mejor ahí esa lengua ya tiene otro fonema, ¿no? y si lo tenemos, tiene, tenemos que rastrearlo y darle lugar a ese fonema en Didashida. Eh, o igual por ejemplo en DJ Ron si tiene alguna vocal, una consonante que realmente es un fonema uh, real en la lengua, pues también hay que darle su lugar, entonces se extendería ¿no? eh, ¿por qué no? Uh, porque si me han preguntado por ejemplo ¿por qué no la D y la Z la D y la X no se ponen en el, en el alfabeto y ya después se hacen como dígrafos como en el español? la academia mexicana quitó la CH y la L en el 2010 ¿no? pues ya no usan la CH en el alfabeto, o sea, sí se usa en la escritura, pero yo les, siempre les respondo, es un fonema de la lengua, no la puedo quitar, ¿no? es algo propio de la lengua, la YA y la CHA, que no pueden ser distintos, igual la ZA y la Z, ¿verdad? La DS y la de Z, eh, eh, como ustedes podían ver ahí, son fonemas propios de la lengua, y con respecto a esto, cierro diciendo que hay que darle lugar, porque ahora... Pues muchos aquí como Rayo en lo, a través de los medios está estudiando eh, para poder darle presencia a las lenguas, pero también habemos colegas ya con estudios de lingüística, antropología y entre otros temas, que realmente ya podemos retomar eso con una pues con una seriedad, ¿no? El dejar que nos traten como los, los indígenas, que pues hay que darles algo práctico ¿no? para que escriban. Ese sería mi comentario al respecto. Muchas gracias, Nelson. Eh, pues sí, eh, totalmente de acuerdo, nos hace mucha falta esta parte de, pues de, de consolidar, esta parte de tomar en nuestras manos nuestra lengua y mm -hmm. a proponer nosotros mismos. Este, les comento rápidamente, cuando el padre Pablo y yo hicimos el libro de Liza que le mostré en la sesión pasada, eh, nos enfrentamos a muchos de los problemas que mencionaba. Nelson, por ejemplo, nosotros eh, el libro que hicimos es una recopilación de verbos eh, y es una conjugación de verbos y nosotros usamos el, el paradigma del español como lo manejamos como pasado, presente y futuro y encontramos algunos, algunos eh, elementos que existen en, en, en Rizak pero que no, que no sabemos cómo llamarles, eh, ahí metimos un, una cosa que se llama aspecto estativo y ahora que lo mencionas, pues, este, me queda más claro toda esa parte, ¿no? Y eh, además, pues, también ahora tenemos eh, profesionales de la lingüística, tenemos profesionales de, de muchas áreas que pueden trabajar nuestra lengua desde nosotros mismos, desde nuestra propia perspectiva y desde nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, pasamos eh, rápidamente a otro comentario. En YouTube nos pregunta eh, Yesenia, Yesenia Hernández, nos dice, ¿este alfabeto de cuándo es? ¿Quién lo representa? Y bueno, creo que ya se respondió un poco, pero si Nelson puede explicarnos un poco más de, de este alfabeto, pues eh, nos vendría bien. Y también en, en Zoom tenemos otro comentario, eh, una pregunta de Urbina Rodrigo, donde nos dice, ¿cómo se llama el artículo del, del doctor Arellanes, donde da los criterios para elaborar un alfabeto? Y Rosalba dice, excelente iniciativa y presentación, gracias por compartir. Armando Doroteo escribió Moy Ramos, no sé a qué se refiere Y bueno, eh, hasta ahí. Ok, Adelante, bueno, vamos, eh. a sí, vamos a retomar desde el Fonemap. Eh, el Fonemap es una iniciativa de ciencias humanidades de la UNAM. Eh, teníamos pensado lanzarlo ya en este mes de mayo, pero pues ustedes saben las circunstancias por las cuales estamos atravesando, no se, no se ha presentado, incluso lo pueden descargar ahorita y solo les va a aparecer eh, inglés, español y náhuatl, eh, mexicatlachtoli, perdón, disculpen la palabra náhuatl, los hablantes de náhuatl, mexicatlactoli eh, ahí pueden descargar en la, en la aplicación, ya sea de, uh, del sistema Android o el, el que tengan, pueden descargar Phonemap. Uh, se los voy a escribir aquí a... Uh, a, a, a, la, a Rosalba, salva cerro Rosalba, con el MAP, así se llama la aplicación. Lo puedes descargar. Ahorita está cargado una parte de, Nahu, de Mexica Tlajtoli, eh, inglés y español. Eh, te digo, con este lanzamiento tendría que haber, eh, tiene que estar en el siguiente lanzamiento, para que ustedes puedan ir practicando estas vocales. Ahora, con respecto a la, al artículo de la doctora Arellanes, aquí... Eh, Estimado Urbina, a, puse ahí mi correo electrónico, si quieres escríbeme y te mando el artículo. El artículo se llama Criterios en la elaboración de, para, la elaboración de un alfabeto tomado del trabajo desarrollado en San Pablo Huila en el 2011 y es del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, escrito por el doctor Francisco Arellanes Arellanes. Eh, y pues, uh, el, había la otra pregunta, era de... ¿De dónde es? este, este alfabeto no es, eh, bueno, los que escucharon, es una propuesta de una investigación bueno, lingüística, científica para esta lengua, para que pues podamos escribir sin problema alguno. Um, y esta propuesta pues la desarrolló un servidor, pero como les decía al principio no es solamente de TANETSE, ¿verdad? So, es, toma en cuenta la representación del rincón con las comunidades que he mencionado como Camutlán, Yatzona, Temazcalapa, Yae, Otatitlán, Tanetze, Juquila Y por ahí una información extra que me llegó de Yotao. pero Yotao también pertenece a una, es una variación del Iax, que está muy cercana a Dijashida. Ellos se consideran Dijashida, pero su habla eh, tiene muchos cambios. ¿no? Entonces, esta, este alfabeto es de un servidor, pero también es la aportación para poder descifrar y decirles, bueno, este es el sistema fonológico de la lengua. ¿no? no hay otra, o no hay otro sistema. Y como les digo, ese alfabeto es, eh, es sistemático, que quiere decir que tiene, está motivado y tiene una razón por la cual se representan estas grafías, eh, a, distintas a las otras que se crearon, al, pues no sé si a, a por voto, por consenso, de alguna manera, ese es un trabajo más profesional. Eh, y científico. ¿no? Eh, no sé si haya otra pregunta más, pero agradezco los comentarios que han señalado y pues muchos de los materiales que se han hecho con esta propuesta se están desarrollando, por ejemplo, en TANETSE, eh, con la iniciativa de los profesores que ya no están allá, lamentablemente los mueven. En Talea de Castro eh, estamos iniciando con el presidente municipal anterior. digo Cada año cambia, ese es el problema que... Eh, en Talea de Castro tiene muy pocos hablantes de la lengua Shiza y como saben Talea es un pueblo que se formó que no es vaya histórico de la comunidad bueno ahorita sí ya es histórico pero en un momento no y los que llegaron ahí hablan variantes de alguna diferencia de Shiza y ya se conformó esta forma de hablar en Talea con algunos abuelitos y esa es la que estamos retomando para las aulas de la, de esa escuela primaria para que puedan los niños empezar a a aprender o reaprender esta lengua que la tienen como herencia en esa zona y pues con en la zona de, de Royaga tenemos un compromiso con, con las escuelas, sobre todo llevo y telesecundaria para que los jóvenes pues empiecen a, a escribir y de alguna manera eh, ir trabajando en esta propuesta y por lo que hemos visto es un poco más, eh, a, más fácil de manipular ¿no? una vez que comiencen. La única diferencia o trabas que existen es, por ejemplo, en el uso de CH y HH, que la verdad se me hace, en lo personal, muy antiestético y además se me hace, bueno, antiestético no es tan importante, pero algo que yo llamé criterio de economía de usar menos grafías, además de que en el inventario fonológico de esta lengua no existe ese fonema H, mucho menos la C, ¿no? Por eso eh, la estoy quitando de esta propuesta. Eh, es difícil, a mí me costó en algún momento empezar a escribir, dije, pero bueno, es más sistemático y cuando se aprende se, se, se consigue mucho más fácil que otros sistemas, porque llega un momento en donde la lengua pierde una vocal y aparece CH a una vocal, chhh h parece fórmula química, y bueno, muchos tendrán opiniones distintas, algunos por ejemplo usan eh, para lenguas tonales como el mohmi, que es el chinanteco, eh, usan números para tonos eh, la verdad los números no se me hacen correctos para en este caso de Dizashiza porque son muy pocos los tonos el chinanteco que es el rey de los tonos seguido de otras lenguas como el chatino y el, el chaná o el, el triqui o tniahni en alguna zona como el tiene tonos muy interesantes para poder decirles entonces para la persona que preguntó sobre alfabeto es un alfabeto de hace dos años y que se ha estado trabajando en diversas comunidades como lengua materna, lengua de herencia y también como enseñanza de segundas lenguas. Y bueno, respecto a Rosalba, Gómez López dice que si podría ahondar sobre acerca del tequionario y ese material de picardía de lengua mexicana existe el albur en Dizashiza, existe eso y muchas, ¿verdad? En Dizashiza. dicen por ejemplo, si les digo o no les digo, pero bueno, eh, primero, el tequionario es un trabajo que tiene que hacer, se tiene que hacer por el sistema de Jilowi, de tequio, unirse, juntarse. Por ejemplo, si hay especialistas, como les decía hace un rato, en, en agricultura, en la, en, en la misma comunidad, vamos a hacer un diccionario en forma de tequio, ese es un tequionario, para que la gente tenga... Eh, nociones y conocimientos desde la ciencia occidental cómo tratar la tierra para que haya más café, por ejemplo pero ese diccionario lo vamos a hacer en tequio para que la gente pueda decir, ah mira, la ciencia occidental dice que hay que tratarlo de esta manera pero nuestros ancestros nos han dicho cómo tratar la tierra eh, que si es de terraza si es un tipo de tierra eh, por ejemplo más adecuada al campo, más adecuada al monte todo eso depende y ellos son especialistas y nos pueden ayudar. Además, vivieron y nacieron en la comunidad, ¿no? Eso pudiera, pudieran ellos hacer un tequio e ir a la autoridad y decirle, bueno, puedo hacer, voy a hacer un tequio y necesito que me valores este tequio, como lo que estamos haciendo ahorita con, con ustedes, ¿no? una especie de tequio virtual. Eh, eso porque debe de tener formalidad, ¿no? Es una forma de aportar a la lengua. Ese es el caso del tequionario, lo mismo para la traducción. Por ejemplo, el presidente dice: Necesito tener la ley general de derechos lingüísticos en, en, en Mexicana. Ah, bueno, en mi comunidad tengo a tales lingüistas o a ellos, pues les voy a proponer a través del tequio que lo trabajen. ¿no? Entonces, y ahí ya tiene su material. Y es la misma comunidad que va a decir: Bueno, de esto necesito traducir solo esto, no necesito lo demás. Por eso en los talleres de traducción les digo: ¿es necesario traducir ese texto? Si sí, sí, y si lo tienes en tu comunidad, mejor escribe lo que tienen y te heredaron tus abuelos, que va a ser más efectivo para esa región. Y bueno, eh, ya se fue hasta arriba el comentario, pero... Y acerca del material de picardía en lenguas mexicanas, existen muchísimas. Uh, en las cocinas, cuando hay fiesta, métanse en, ahí con las señoras, ¿verdad? Hay una... hay una... Um, efervescencia ahí, se da de todo tipo de... Eh, de, de, decías de albur, ¿no? el albur siempre tiene que estar relacionado con partes sexuales, hay algunas variantes que son un poco más conservadoras, que pues sí, sí tienen, ¿verdad? Y la picardía existe. Eh, por ejemplo, eh, espero que no haya niños escuchando, por ejemplo, cuando venga una mujer uh, sentada con su vestido y abre las piernas, no pero ella está trabajando, no lo está haciendo con intención, y algunos dicen, por ejemplo, a en Yugop, ¿verdad? O Chibzón Yugop, quiere decir que ya, que Yugop dice que ya puso su, su, su casita del campo, ¿no? O, o, bueno, en español no suena tan, tan, uh, tan pícaro, pero en Izashida sí suena. O a esa misma posición, le dicen, uh, por ejemplo, ahora con las conazupos dicen, Chibzón en conazupo dicen, ¿verdad? Eh, bueno, los que hablan Izashida, ¿me entienden? Eh, ya abrió la conazupo, dicen. Eh, entre otras cosas, esos son los más suavecitos. Eh, ¿Existe? El algoritmo sí existe, pregunta yo. ¿tú? Si realizas un préstamo del español al zapoteco, por ejemplo, mesa, ¿qué cambio se produce? ¿No? Ajá, por ejemplo, en, en este caso escribirían, por ejemplo, mes, ¿verdad? O incluso ya usa locativos, por ejemplo, hora mes, cerca de la mesa, la mes. Se toman, si son nombres propios, ¿quién me preguntó? Benishiza, ¿no? Si son Ajá, si son nombres propios, se conservan. Perdón, A no perdón. Nelson, el eh, sí. Es una pregunta, son, son preguntas de que plantearon en el chat de YouTube. Ah. Esa pregunta es del Elvix González y la siguiente es de Erasmo García Sánchez. Ok, bueno, como les decía... Con respecto a, a los préstamos, ¿no? si son nombres propios ¿no? o nombres de lugares que políticamente deben, eh, son legales, no los puedes cambiar, ¿no? pero por ejemplo en el caso de los nombres propios como Juan, José, uh, Elvira, entre otros, en Dizashitza a veces usamos hipocorísticos, ¿Qué quiere decir que les decimos de cariño, por ejemplo, ya no dices Elvira, sino dices Bir, ¿verdad? Y eso lo... Eh, muchos ya en del proceso de zapotequización, en algún momento en este caso se introduce en la lengua y lo adaptas al sistema fonológico de la lengua, escribiendo, por ejemplo, en este caso, mes, eh, eso, por ejemplo, si tu variante permite pérdida de vocal al final, si no, muchos, por ejemplo, dicen mes, con la i herida, sobre todo las mujeres, eh, y mesa, dicen, ah, creo, y lo mesa, ¿no? Pero le adaptan los tonos de acuerdo a la melodía que viene teniendo la frase anterior. Eh, eso se puede hacer en este caso eh, cuando hay préstamos, digo, pero hay préstamos que totalmente, por ejemplo, Padiush, eh, eh, eh, ¿no? Es vaya usted para con Dios o con Dios en algún momento ya se fusionó. Esos es son préstamos eh, muy, eh, ya muy anclados en la lengua y pues ya, ya tienen tono, ya tienen incluso una cierta. Pronunciación en, en el momento de emitirlas. Um, ¿Cómo la escribiría? De, dependiendo tu variante, puedes escribir mes, en mi caso, porque pierdo vocales en, en Tanetse, eh, o puedes escribirlo mes, ¿verdad? Comúnmente esas la, la respeto en, en cómo las mujeres, la verdad, las mujeres muy importantes en, el, en la transmisión y en, y, y en retener ciertos elementos de la lengua, las mujeres en Tanetse, Uquila, probablemente siempre no van a perder totalmente esa A al final. Comúnmente son, es una A, en dijashita, por ejemplo, dice mes, ¿verdad? Nosotros los hombres decimos mes, eh, es mejor escribir mes con esa I central, y les digo, como en Dijazá, por ejemplo, es una lengua del ismo, zapoteco, valga la redundancia, eh, que le gusta que sean... Eh, Vocal, consonante, vocal, consonante, pues a lo mejor dirían mesa, o a lo mejor ya generaron otra palabra para, es, para definir esa, esa, ese sustantivo. Uh, ¿Cómo se le dice este proceso? Es proceso de, eh, de acomodación en la lengua, puede ser de adaptación uh, a la lengua, y pues se adapta no solamente en la escritura, sino también en el tono, salvo en estas... Uh, en, estos, en estas palabras que sean sustantivos propios o legales que deben de permanecer de alguna manera por por, por razones distintas. Solo, por ejemplo, España tenemos nosotros, ¿verdad? Sí se puede escribir en Vidashida, ¿no? Yutztila, de Castilla. Um, y, y podemos poner, ¿yutz, España? Pero, pues, como sí tenemos esa palabra, se puede. ¿Y cómo uh, se puede decir zapotequización? Pues sí, es un, se puede decir zapotequización y se hace no solamente palabras del español, sino también palabras de la lengua vecina. Por ejemplo, si eres vecino del Zafmuhmi, que es chinanteco, o ayuj, alguna variante de ayuj, un eh, viayaz, o cualquier lengua que se acerca, se toman, por ejemplo, préstamos. Se supone que la palabra pec, perro del maya, lo adoptó el zapoteco, y algunos dicen que al revés, que el maya lo adoptó de pec, pero incluso el tenec, falsamente llamado huasteco, también tiene, eh, por ejemplo, pec como perro, ¿no? Por eso tan peco, tan pico, es lugar de perros, ¿no? Entonces, bueno, es toda una, una serie de, de análisis que se tiene que hacer en esos préstamos. Y dice otra de la pregunta de YouTube, ¿algún diccionario para aprender a escribir? Erasmo García Sánchez, uh, Erasmo, en, en el caso del que, del que les acabo de presentar, estoy desarrollando un manual para poder escribir, uh, no solamente usando el alfabeto, sino como este trabajo que generó Mario en algún momento, eh, bueno, Mario y otros, con la una coordinadora, en cómo empezar a usar uh, a ciertos elementos morfológicos y sintácticos de la lengua, no solamente es el alfabeto, pero hay que ir paso a paso, ¿no? y sí, eh, al, el del diccionario, pues no se aprende a escribir una lengua, el diccionario solo te dice cómo se escribe cierta entrada en un diccionario. Por ejemplo, Nisa, pues el autor de ese, de ese diccionario va a escribir Nisa o Nis, dependiendo a cuál variante pertenece. Eh, eh, los diccionarios son un recurso a la, a la escritura y a la lectura, no, eh, no son como realmente eh, para poder escribir, sí, eh, en una lengua como la de nosotros que tenemos que empezar ya a forjar diccionarios a través del sistema de tequionario, ya sea en línea o ahora que podemos, tenemos esta, esta nueva, estas nuevas tecnologías, hay que aprovecharlas. Y yo creo que esas son eh, las preguntas que hasta ahorita tenemos y como les digo, hay que darle formalidad a nuestra lengua, defenderla y que nadie nos ofenda porque realmente esta lengua no es de ahorita ni de hace 500 años, se desarrolló durante tres milenios. Incluso el libro que les presentó Raimundo decía 2500 años de escritura de Romero Frisi. Eh, y como ustedes saben, es una creación. Tenemos para nombrar todo, para llorar, para reír, para hacer albur, para todo tipo de cosas. Como cualquier lengua en el mundo, Adidas es una lengua y hay que evitar llamarla dialecto en comparación con esas políticas aplastantes que, pues esperemos que con. Y aprovechemos esta transformación, ¿no? Hay que transformar todo. Y descolonizarse, pero descolonizarse bien, ¿no? Sobre todo lo que tengamos que hacer, de lo que hagamos, que la referencia sea nuestras comunidades, el conocimiento de nuestros ancestros a través de la lengua. Y no, y no tengan pena en hablar su lengua.